Saludos, soy Rael Banquera y en esta hora te voy a mostrar un método bastante sencillo para aumentar la velocidad de nuestro internet al 100% Bueno, a la capacidad que nos han vendido o eh, subirla un poquito más de lo que suele correr Entonces eh, vamos a hacer un, un test de velocidad tal cual como tengo el internet ahora voy a hacerlo sin cortar el vídeo sin adelantarlo para que ustedes vean todo el trámite la idea es no hacerles no venderles una imagen de de lo que realmente no existe entonces vamos a hacer miren los pines están en 77 velocidad de descarga miren vamos a esperar a que termine de hacerse ello velocidad de descarga está en 4.47 y la de carga, la de subida está en 3 puntos, vamos a ver 4, bueno entonces miren que tenemos la velocidad de, de descarga en 4.47 y carga 4.87 vamos a cerrar aquí vamos a ver si acá no no hay eh, si está bien vamos a lo único que van a hacer es darle clic en el link que les dejaré en la descripción de este tutorial se los voy a hacer sin anuncio y cargan este archivo una vez lo descarguen van a dar clic derecho a extraer aquí una vez que lo extraigan les va a quedar una carpeta como esta van a abrirla Vamos a dar doble clic aquí en este archivo, luego clic en sí. Vamos a cerrar esto aquí. Vamos a darle clic en eh, DNS más rápido. Luego vamos a iniciar test de DNS. Y aquí esperamos un momento nos va a mostrar el DNS más rápido vamos a darle clic en aplicar servicio de, de, de, de aplica, eh, aplicar servidor DNS cuando nos emite ese sonido entonces lo que vamos a hacer es cerrar aquí luego vamos otra vez aquí a aplicar luego limpiar y luego cerrar Ahora vamos a hacer otra vez test de velocidad. Miren, que no he cortado el video, todo lo he, lo he hecho normal. Vamos a dar clic en inicio. Los pines bajaron a 30 y estaban en 77. miren que la velocidad ahora estaba en 4.5 y pico y miren a lo, a lo que ha subido la velocidad de descarga Su, miren que llegó a 11.39 y la de subida miren que está casi en 20 miren la diferencia miren subió los pines estaban en 7.7 y bajaron a 30. Y de descarga estaban en 4.80 y pico, no recuerdo. Y ahora subió a 11, 3.39, casi 12. Y subida la descarga estaba en 4 también. Y miren que llegó a 12.56, casi a 3 mega de subida. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao.